Hello. Bueno, pues hoy vamos con un truco de Google. Google cada vez nos ofrece más herramientas, tanto para gestionar nuestra vida digital como para nuestro offline. Y de esto último tratamos hoy. Nosotros queremos buscar transporte urbano, queremos transportarnos, queremos ir de un sitio a otro dentro de una ciudad, de la tuya o de otra ciudad, con un autobús urbano. Pues Google nos da esos datos y lo vamos a ver ahora mismo. Ya está. Evidentemente, utilizamos google maps pues estamos en una ciudad en este caso yo he pinchado yo estoy aquí en valladolid cuando yo estoy en el mapa de google maps y pincho en un punto aquí abajo veis que pone calle acera de recoletos 1 o sea me indica el punto en el que he pinchado cuál es la dirección y veis este icono este icono es yo quiero llegar hasta ahí cuando pincho en él se me abre este panel en el lado izquierdo donde me falta desde donde quiero ir hasta este punto. Ves que además lo pone, elige un punto de partida o haz clic en el mapa. Es aquí. Aquí elegiríamos nuestro punto de partida. Yo voy a hacer clic en el mapa porque es una manera muy cómoda de hacerlo. Yo digo, esta es mi dirección. Entonces pincho y ya se establece el punto de partida y el punto de llegada. Ojo, en este panel te indica cómo ir en coche, cómo ir en autobús, cómo ir andando, cómo ir en bicicleta, incluso... Si pudiésemos ir en avión, también nos lo indicaría. Si marcamos solamente en transporte urbano, aquí nos pone las diferentes líneas que podemos coger para subirnos a un autobús y llegar al centro llegar al punto de destino es más nos dice también los tramos en los que tenemos que ir caminando hasta la parada de autobús o desde donde nos deja al punto que he marcado tenemos que ir caminando pero eso lo indica además lo bueno es que te dice cuál es el próximo autobús que va a salir justo en la hora en qué hora estamos y en qué día y desde este momento me dice pues dentro de 15 minutos va a salir un autobús y está aquí y si pinchas en detalles te dice que tienes que recorrer a pie 6 minutos desde la calle ...que yo he marcado, que luego te subes a las 14.25 al bus... ...que a las 14.34 te bajas, que luego vas a pie otra vez... ...es decir, te da todos los datos de la ruta que tienes que recorrer... ...incluyendo el transporte urbano. Lo bueno de esto es que te da todas las opciones, es decir... ...tú puedes escoger varias líneas de autobús en el caso de que haya... ...varias líneas de autobús que te lleven a tu destino. Está realmente bien. Y sobre todo, como está actualizado todo el tema de horarios... Funciona. Y funciona realmente bien. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado. Seguid poniéndome retos. Yo soy lugarcén Por favor, dale a like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete a mi canal. Espero tu pregunta para el próximo vídeo. ¡Hasta luego!